Buenas noches, depende de la hora que veas este video por aquí contigo, Miami. En esta oportunidad vengo a compartirte un poquito acerca acá de nuestro portal de ahorros de la compañía Saving Highway Global, ¿ok? Y en esta oportunidad voy a enfocarme directamente a el ahorro en seguro para nuestras mascotas. Una vez que ya estés dentro de la compañía, que tengas cualquiera de las tres membresías que tenemos, incluso con la de 20 lo puedes hacer. Este es uno de los beneficios que puedes tener de los tantos ahorros que puedes tener con nuestra compañía. Acá te voy a dejar correr un poquito para que veas todo. Bueno, parte de los servicios que, en los que puedes ahorrar. Ok. Okay. Puedes ir a la parte de abajo, puedes ver que puedes ahorrar. Eh, acá hay muchas compras, en ofertas locales y para el día de la madre que se acerca pronto, para seguro de hogar, de casa, de carro. Eh, todos acá están, todos y muchos más. Pero en estos momentos les digo, vamos a enfocarnos acá. En este que está acá, que es seguro para mascotas, seguro médico para mascota. Entonces, una vez que esté dentro de la página, vas a venir aquí a donde dice cotización y aquí te va a explicar la descripción de que vas a tener el 20% del de descuento, ¿ok? Puedes leer todo lo que está acá, te lo te dice todas las condiciones, todo lo que te ofrecen y vas a pedir aquí una cotización, entonces acá te va a poner para que llenes el nombre de la mascota, las libras que pesa y el código postal del circo donde usted vive. Entonces ya yo lo había hecho, por tanto ya está aquí preparado. Mi perrita se llama Shakira, pero como la página está en español, me puso Shakira. Ok, ven, como se dan cuenta el nombre, ella pesa menos de 10 libras, pesa 6 libras y que es hembra. Y que tiene 12 añitos, ok, y acá está lo que me dice que yo pagaría mensualmente por el seguro de ella, que serían 73,50, entonces con el ahorro que me brinda acá eh, Saving Away, estaría ahorrando 95, 28 al año, ok, ahora... Esta misma cotización yo me fui a la página directamente por fuera de eh, la compañía que lo brinda y les voy a mostrar ahora. Miren acá, aquí pagaría 73.50, ¿verdad? Entonces acá hice, cambié el nombre, puse Lili para que no, y tuve que poner otro correo electrónico, por supuesto, para que me llegara la cotización. Y entonces, pero puse lo mismo que 10 libras y que 12 añitos, ¿ok? Entonces se dan cuenta, aquí, con la página de ellos pagaría 81.44, ¿ok? 81.44 y con nuestra página de Saving Highway, voy a mirar para atrás, eh, sería... Oh, espera un momentico, ¿ok? Un segundo, ¿Ok? Sería $81.44 con la página de ellos, ¿verdad? Y con la página de nosotros de Saving Huawei sería $73.50. Entonces, eso es lo que quería compartirles para que ustedes vean otra opción más que podemos disfrutar teniendo una membresía de $20 dólares. Es muchos, muchos, muchos los ahorros que podemos tener en nuestro eh, portal, ¿ok? Por acá nos estamos ahorrando un dinero, también si compramos perfumes, si compramos en cualquier tienda de marca, si compramos tickets para, conci para, para cine, para seguro de carro, aquí hay muchas formas de ahorrar. Poco a poco iré haciendo videos así para que vayan viendo, pero en esta oportunidad quería enfocarme en que ustedes vieran acá cómo ahorrar en seguro de mascotas en nuestro portal de ahorros de Saving Away Global, espero que esto te sirva y si eres de las personas que le gusta ahorrar mucho dinero, que le gusta cuponear, que le gusta ir a las tiendas y llevar cupones para ahorrar eh, más dinerito en nuestras compras, pues acá tienes una excelente opción porque nosotros tenemos muchas formas aquí de ahorro incluyendo también cupones, descuentos en restaurantes, muchas muchas cosas más acá en nuestra compañía que te pueden servir para que ahorres y para que ayudes a otras personas a ahorrar y también muy importante que con esto tú también puedes generar ingresos. Así que si es la primera vez que ves este tipo de video acerca de saving away, contáctame conmigo, contáctate conmigo, contáctate con la persona que te envió este video para que te informe más de cómo tú puedes ahorrar y cómo a la vez también puedes generar ingresos por hacer esto y mucho más. Espero que tengas un excelente día y noche, depende de la hora que veas este video. Gracias, gracias, gracias.